Hola, ¿qué tal? Soy Leillo 1975 y este es un vídeo para jugando en linux.com. Como podéis ver, eh, hoy os vamos a ofrecer un vídeo de lo que ha sido la Race Weekend, que, que bueno, para quien no lo sepa, es una actividad que nuestro colega Como Cosmos ha organizado para este fin de semana eh, pasado, eh, el viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de abril y en la que bueno, pues a lo largo de, de los tres días eh, se han jugado pues a, a tres diferentes juegos. ¿vale? Eh, el primer día, el viernes a las 8 de la tarde, eh, corrimos en mode panorama eh, con, con coches de, de resistencia, una carrera de 20 vueltas bastante durilla... El sábado, eh, pues eh, con Fórmula 1 2017, corrimos el Gran Premio de Italia al 25%. Es decir, pues más o menos unas 12, 15 vueltas, ya no recuerdo. Y el domingo, bueno, pues eh, nos fuimos finalmente al circuito de Laguna Seca. Y corrimos con los status eh, pues una carrera de 20 vueltas y en esta ocasión con Assetto Corsa. Como sabéis, Assetto Corsa es un videojuego no nativo, al contrario que Gris Auto Sport o Fórmula 1 2017 y para eh, poder correr con él, bueno, pues es necesario utilizar Wine o Proto. Bueno, pues nada, os dejamos con el primero de los vídeos, con Gris Auto Sport y a continuación veréis Fórmula 1 2017 y Assetto Corsa. Empezamos. ¿Lo tienes? No, no. no. no. Ver, Digo que no tengo con quién jugarlo, solo me voy a morir Este empieza. Bueno, pero es muy fácil. Se fue, eh, tiene preparado para remote, ¿eh? Entonces, si queréis echar una partida, son cuatro. Ah, vale. Bueno. Y, y con fútbol lo estuvimos probando, él tiene fibra, Y, y, y reaccionaba perfectamente. ¿Y eh, por qué me pone a mí amarillo? Porque son novatos. <risa> ¡Ay, oh, qué bien! Sí, creo no que sé, sí. Se iba por, a lo mejor por el nivel. ¿eh? Oh, Dios! Bueno, ahora no hace los parones que hacía antes. Eso es buena señal. Es que antes en la presentación de los coches ya me salía... Bueno. Ya iba mal. Pero si se da mal la salida, esto todavía es una prueba, ¿vale? No. <risa> <risa> <risa> ¿Cuándo deja de ser una prueba? <risa> Ahora deja de ser una prueba. Venga, o sea, va. Vamos a correr llegué. 20 vueltas del tirón, ¿vale? La primera curva y todo con amor y con cariño, ya después nos matamos más adelante, pero la primera que pasa. Eso, con cariño. Y con amor. Y, y qué dificultad la has puesto. Eh, tiene todo habilitado en principio, la asistencia estaba inhabilitada. La asistencia está inhabilitada. Habilitada. Ah, no sé. Juego oh, tienes esas cosas de maniquita. Ya, ya lo sé yo porque igual viene algún principiante y no, no, no lo vamos a masacrar por decir <risa> uh, ya para ese todas las estas corsa del domingo cómo se cambiaba esto tío espérate No, Mónica Tío, vaya a hacer fuego a la fuerza Eh, aún no has llegado a la parte buena No, no Pues con este es bastante fácil Con este juego. Son grandes visuales, solo. Son visuales, visuales? ¿sí? los daños los son visuales, creo, solo. ¡Ah, madre mía! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ¡A! hacer un racuño? Es un poco malo el Fossil -right, ¿no? Pero sí, sí, sí, es fantástico. No. No. ¿Qué ¿Qué es? ¿Te quita tiempo o? De esa. De esa, de la he. Ah, vale, vale. No. Bueno, la primera vuelta es... Reiniciamos? Yo por mi cliente no sabía que no había daño. Se hizo con mucho no, no, cuidado. no, que me estoy dando el gustazo de que llevo a de atrás. No. no. Recordad que estáis en modo resistencia. ¿Qué pasa? No, no. que se.? No. Que se, no, no, no se gastan, no. Ah, no se gastan. Joder, no no. avisa. <risa> es una carrera, ¿no? Los coches son vendudas, pero es una carrera. Qué susto, tío. Y yo ahí <risa> controlando los derrapes. Por eso iba a estar rápido. Yo te por de vista. ¡No! Escuchan una barra justo en el medio del parabrisas no me Ay, que me salgo, mierda Me confío mucho A ver La verdad es que no me gusta con la derecha, me y la mano. No, no, <risa> Hablando ya por el coche que va al pedido. <risa> por cierto, ¿que vais? ¿En automático o con marchas manuales? Con marchas manuales. Sí, es Estoy saliendo pero vamos, ah, vamos, vale. vale, vale. vale. vale. a vamos, vamos, a, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, ¿Se va a encantar de las curvas? No, no, eso se mataba. ¿eh? ¿Me has cogido la ingestión? No, ¿en serio? Sí, sí. Pero, ¿Pero hay ir de esto? Ah, no, parece que ya eso no se va a yo voy con el motor tocado también, ¿no? que la cobra de me la cuarta vuelta ya sin volante a a ver, a a ya me con ya sabes que años que ya que no no no agresividad no. pero bueno ¿porque me das tan pronto? porque llevo el coche chopperá no Decirlo, sí, ya puesto el solo visual en los días. Le hacía falta oh, no, una oh, marcha oh, más. Oh, oh, oh, oh, sí, a mí no. De... No, llega allá abajo. Ya que no les va a pasar ahora. ¡Ey! ¡Hala! ¡Fuego! Tal y como habláis parece que estáis jugando al pinball en vez de a... ¿Al? ¿Al pinball? Estamos jugando a ver que se te va a matar. Yo me rato. Yo me se rompí la dirección A ver, el siguiente es Osmo, ¿dá? ¿por qué parte del este circuito vas? ¿vale? Eh, después de la segunda curva ah, vale No! Hoy Sí, voy, voy chetado, ¿no? Después de la segunda curva. Yo estoy en la bajada de las curvas. Vamos a ver. canto al final. Última curva de la bajada. Sofra. Siempre me pasa lo mismo en la misma curva. Al final de la superrecta... ¡No! De la parte de... No Perdón, perdón. Me lo dado creo que Creo que tres veces me una mala partida. Me pareció que al final la había quitado. Ver, yo como requisamos como tres veces pero cuatro, ¿Y ya está, también el coche dañado no. <risa> yo, yo preguntaría si me dije va a haber vuelta uno, pero es que igual va a decir de la 9. Jaime, te, te escucho, pero súper lejos, con eco y no entiendo nada de lo que dices. ¿Qué te preguntarías sobre Fórmula 1? Eh? Sí, este no si va a haber Fórmula 1 este año, pero sí. no te quiere estar. Si va a haber Fórmula 1 este año, yo lo sé. La verdad es que estaban hablando de reducir el número de... apretar más los fines de semana. Doble carrera en el fin de semana para el circuito de RAE ¿Doble carrera? Sí, a lo mejor en Austria o en Gran Bretaña eh, El sábado correr para una dirección y el domingo en otra ¡Qué raro. Es que hay que hacer carreras en directo O de carrera en la... ¿Cuál es el momento de un individuo? ¿Hay más o algo? Hostia, eso de correr al revés tiene que ser... ...radísimo, ¡No! ¿En serio? Sí, sí, sí, sí, sí. Zarpado. He parado, he parado, No voy a parar, yo me quedo el tema de arriba. No me la diferencia con la de Ish? Mucho, mucho. Sí, es algo que me llama la atención. Yo tampoco veo aquí la, la ventaja que llevo. Más 47 de marca. ¿Cabas oh. de Imagínate Sí. ¿Estás por ahí o no? Con más 47 segundos. ¿sí? No, ¿eh? no, te digo, que has conquistado. Yo voy a bajar de los gráficos del juego y está. Project Cars está ahí, Sí, sí. Frank. <laughs> Mira, ya que tengo el chiringuito montado, ¿sabes? Pero... Claro, aprovecha. Sí. Pues ha destrozado su coche, solo quedamos tú y yo. O se ha falta menos, o se ha falta menos. Uf, se hace largo, eh. Hombre, si ni Bueno, ya está, te damos por ganado y. De, esta, de, for de todas formas, este circuito está.. está muy guay. Sí. Que te damos por ganar y jugamos otra cosa. O otro circuito, si quieres Sí o sea que estamos los 4 para el tienes que ir a este juego eh cuál muchos ¿Sí? no no, que juego el estos Ah, el sí. sí Sí Todos los 20? Y vamos, y vamos a echamos contra. ¿Ah, Sí. Pero ahora hay que habrá que cenar también. una corta y luego después de tener esas cosas que yo ponía la una corta y que Más la corta y yo he puesto una corta y que he cenar una corta y yo he puesto una que Ahora está en una cortita. Una cortita, sí. Bueno, después de que pruebe no, el proyecto a ver si consigo bajar de... Bueno, yo sigo dando vueltas aquí. Mientras no me digáis que se corta oficialmente... <risa> no puedo... piensa el hecho que está grabado, tú vas primero. ¿no? <risa> <risa> bueno, si salgo yo, ¿te he chavo, No, sí. Y te muestras la, la tabla de posiciones, ¿no? Eh, me eh. Como tú quieras, Cosmos. Quieras. Bueno, ya estábamos. vamos estamos casanditos. <risa> Siento, siento a ver si paquete. Pues me he quedado solito. Sí. Bueno, pues nada, voy a aparcar aquí a un lado. En el sitio más peligroso del juego, Al final de la bajada. Bueno, pues creo que he ganado, ¿no? Bueno, pues toma, nada toma que, que, que, que, quede, que quede grabado y que quede constancia de que estáis todos de acuerdo. Estamos eh, todos dentro, pregunto. Yo creo que sí. A mí me pone menos sí, aquí. Que sí. Yo estoy, sí, estoy en la sesión. Lo único ah, que abandoné ah, la sesión de clasificación, pero. Preguntaba por si acaso. Qué mejor circuito que la primera, primera chicane de, de Monza para hacer una, para una carrera. Hostia. <risa> <Muy risa> la primera no, me acaba de dar mar, cuenta. También. Bueno, mm, si, que si hay sea. hostia, no os quejéis, eh. Para no frenar la carrera, ¿no? Voy ahora. a daros un consejo. No frenéis en el 100. Frenar antes. Vale. <risa> vale. No, deja, deja que frene en el 100. <risa> bueno, estrategia de carrera. A ver cómo va el tema este. A dos. No, no La estrategia es no salirse. Venga. Llegar. Ah, no se ¿sí puede cambiar el. No, la especifica. configuración. No, no, lo tienes que haber sido antes. Puedes cambiar eh, Las paradas, pero no puedes cambiar el. Los ajustes. No sé cuánta gasolina he puesto. No, te la automáticamente. No, eso te lo pone. Lo que tienes es que ir controlándola. Porque la si. Y luego como yo decía el embrague? Sí. sí, sí. Piso el embrague. Y ahora. Y lo suelto. Wow. hay algunos ha, ha saltado el, el, la salida pero no no venga venga respetamos respetamos <risa> <risa> perdón perdón segundos perdón ya la estás mirando madre mía hasta luego ay ay, ay que casi me la pego <risa> qué adelantamiento ¡Oh! Oh, oh, oh, oh. se rompían. No. Venga, pasa, pasa. ¿Qué me dices, maniobra ilegal? ¿Por qué? Pero si os habéis estrellado uh. vosotros. Yo. Se rompieron los, los coches. Ya, o sea, os estrelléis vosotros. Adelante, me dices que maniobra ilegal. va. cago en el puto coche de los cojones. de Sí, sí. sí. sí. sí, sí. sí claro, no, rotos, ¿no? Y luego estamos Y otros, ya quietito! ¡Que no te puedo pasar! ¡Te mola ese feedback, ¿eh? no. Sí. ¡Maldito No lo digo, no, Hoy no, lo digo, no. ¿Cómo como que te la vas a meter. Como es tifak? Ya me tuvo que pasar. ¿Salí en el boxeis a cambiar su coche dañado o soy el único? Eh, creo no, que es el único. No. Vale. Yo no he visto Oye, creo que voy último y solo voy octavo. Bueno, espérate que vamos me adelanta. De Ay, cuánto, no me ¿Qué? jodas. ¿Cómo? ¿Qué hiciste? ¿Qué mentira. ¿Está mi cámara? Es que es que os cegáis. os cegáis, Queréis ahí pisar a fondo. A ellos secados. Me da mal. Me da mal la gráfica. ¿Qué gráfica tiene? Cuidado. Ay, bueno, joder, qué tirón más que este tiro me ha <risa> pegado el putón. ¿Cómo se programa la parada del boxer? Eh, con el círculo. ¿Pero el daño visual o es..? No, no, no es, daño, es real. Esa acepta, acepta, eh. No está No está lo bestia, pero. eso qué gráfica tiene Pasmo no, una 1050 pero no sé por qué me va ¿Eh? mal me va muy mal Pío, no puede ser que ni 750 te vayan estos <risa> todos ¿Eh? pues sí, ¿no? me va muy mal a mí también yo no tengo pero por lo menos cuando estés primera vuelta limpia que doy <risa> Cuando la haga yo te he visto. ¿qué me está intentando pasar? A ver, a ver. Qué drogadicto, qué drogadicto. Mm. Ser fort te estoy viendo ya, ¿eh? Joder, Por lo menos en la minimapa. La primera es una mierda. Uh. Buena frenada. Que te has mierda. <risa> me ha estresado un poquito, ¿no? Yo es que estoy frío frenando un poco más. <risa> Tuyos. Estaba pensando yo que si, si, si es el volante o el volcán ese que ha dejado la El Krakatoa! Krakatoa. Krakatoa. Es ese, ese. No se puede mezclar volante y micro de portátil, tío, porque... O menos. <risa> Hércoles. Me voy a meter a boxer porque es que.. Ya, se me va, se va. ¡Ah! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda! Conseguirás una vuelta muy bien, bien, de momento es. pero es que los neumáticos se gastan. Los amarillos, por eso? A mí me ha hecho entrar en boxes ya. Los amarillos eran en medio, me parece. Eh, sí, los rojos son blandos. Ah, ya me está diciendo que entra boxes. Ah, vaya que voy. ¿Pero no? Porque... Tanto, ¿no? Uf, uf, casi me paso. <risa> y... Yo al final voy a hacer paradas. Con... La hostia, que me da, weón. No suerte, más o menos estoy bien. ¿eh? Nada más Hombre, que se acabe de seguir de boxes. Lo poco que tengas que la habrán cambiado ya. De ellos entran boxes, tío. Aún no, aún oh, no. Ana Cosmo es buena aprovecha que te tengo frío me cuesta calentar esto madre mía no me he pasado ni nada Sí, sí, sí, sí. Ay, qué rico. Pero tienes que estar menos. <risas> a... Tienes que estar menos de un segundo al siguiente. Momento? Sí, sí, lo estoy. Madre mía, madre mía. Pues sí, esos tres pues, es dos TRS, uno en sí, la reta principal y otro en la antes de la última ch... chical. Oye, ¿has puesto los coches igualados o los sí, has puesto? Eh, Están todos igualados. Joder, tío. Tía, también me salió una de las ¿eh? Vamos de reses Ven aquí, que te el oh, oh Dios, oh Dios. Joder, qué manera no de tiempo Lo siento, se tiene que cerrar He hecho, las chicas esa nada más que una vez, coño Me la doy en mismo sitio. Vale y bien, vale y Yo voy como el culo. ¿eh? voy por dentro, eh, Yo lo veo, veo. Es mal sitio para adelantar ahí. Mejor ¿no? esperarte la articana. Es mejor no jugártela y te esperas en la.. En la red de Joder, joder. Roto el puto alerón. Acaba de entrar en boxes. A lo mejor está luchando en posición conmigo que tengo que volver a entrar. A mí me lo vas a decir. Venga, vamos, vamos. Venga, que se sí, vueltas. Todavía pueden pasar muchas cosas. Pero eso lo digo para ti. Mierda, mierda, mierda, mierda. 3 segundos de penalización y nada. <risa> Uy, pues eso el otro día, tan de cada día, eh. De, a los profesionales nos eh? paran de meterse las sanciones aquí. Joder, joder, eh. Madre mía, Marcos. Como un cohete. Está intratable. Estoy desfogando, que hace mucho que no jugaba por este. Sergio, ¿por dónde estás? Pues estoy cruzando ahora la línea de beta. Buah! Buah! Qué locura. A Marco ya le he no. Creo que tengo un Renault delante, pero no sé quién es. Leyley. Ley. Ya que sí? Yo ya lo tengo poco, cariño. que volver a entrar a boxes. ¡Madre mía, qué desastre! Lo vi que iba. Oh. ¡No! me mandará a mirar el Puto coche. <risa> ¡No! Me por dentro voy de por dentro? <risa> ¡No! <risa> Vaya clip de mierda que tiene este coche. <risa> no se hace, ¿no? Pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Ya, ya, ya, dale ya pena, dale la pena, dale la con dale la con la pena, dale la pena, dale la pena, el cockpit que está ¿Ah, no, sí oh. la, de estar, la de no se queda quietito, no se queda quietito. A ver dos, ¿no? No, que es jodida esa curva, Como la no, rápida. Y eso que que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Hostia, mi vuelta está en 1.30, coño. Pensaba que había hecho una buena vuelta. La mejor mía es 1.31, no te quejes. Y la vuelta de carrera es 1.23. Marcos, va a quedar luego las paredes. A ver, lo bueno es que podemos gastar combustible, y nos van a doblar. 24 segundos. tú no tienes que parar, ¿no? No, yo ya he parado. Me lo estoy jugando contigo. Estás a 22 segundos. Pues, pues chungo lo llevo, la verdad. Llevo la arena un poco tocada, o sea que... O a sea, quedan ah. me cuesta pillar la luz, ¿sí? Además, cales cuánto me mandas una su... mierda. Sí, sí, sí. No, que cuesta rectificar a ¿Cómo va a ser alerón, no? Sí. Es que me lo acaba de decir mi.. mi manager. Sí, mala. Me dice el coche de adelante, que te quiero adelantar y la ciudad. Ahí, al macho ¿Alerón para qué? Eso es de cobardes a ver si voy a estirar, pero me parece que no. Bueno, en los 60 iban sin alerones, o sea que... Ahí, ahí pelo. <ríe> a 300 por hora. Y, y son más a 1600, ni alerón delante ni detrás. Y sí, seguro, seguro de vida. <ríe> También, eso es lo de... Hombre, 1.31. Y lo en más 30, cojonudo 30. es que nada con que, que explotaban los coches muy a menudo. ¿Quién ha sido que se ha salido ahí? Ha llamada, Espero que Marcos. <ríe> Les está dando oportunidad y te están ganando, ¿cómo va Digo que me queda ver ese paquete al de Va de que me estoy emocionando demasiado al salir de las curvas <risa> y eso no puede. Hombre, ¿Y en se te van a gastar los neumáticos. A mí me pasa de no, no, no, no, no. 44 <risa> segundos de sacar bien. <risa> para, para próxima no le llamo, para que no no o seas así, hombre. ¿Qué pasó? Hay que, que superarse, eso no es sirve. Oye, pues es la primera vez en años que juego a este juego, un segundo ni tan mal, eh. Segunda, dicho. Sí, sí. ¿No, sí. Bueno, pues yo para ir con mando y cuarto no está mal. Eso es el sí, efecto sí? aseto corsa. <risa> sí, ¿no? Más rollo. Se me acerca uno muy rápido con ruedas mejores. ¿Eh? No, no. te la pegues. No te la pones Parece no que estás arrastrando muebles por la... <risa> ¡Eh, <risa> Durán, ¡Ay! Ya está <tarde>, reñido. <risa> Baja la fuerza, hombre. ¿La fuerza está contigo? La fuerza es poderosa, tío. ¿Eh? La peña que controla lleva la fuerza muy bajita, por norma general eh. Yo la acabo de poner en 30 a 30, yo la tengo a 60 Es que por efecto es, es un rompe ¿cuándo? muñecas es que no, eh, mierda También di que no vestirlo lo tengo con 30, ahora que lo pienso, o sea, igual es... Yo lo he bajado al 40 para que no me da ruido, Porque es que eso es lo gracioso Y me lo noto más flojo Te lo notas flojo? Es que va recto y así va vibrando y dices, una madre que lo pasó Ya, oh. ya. cuánto estás? Que ahora no sé si me conviene parar Yo que sé, no sé ni cómo mirar eso A mí no me vale tiempo ni nada, tengo el nombre tan largo Ya, tío, Ahí, yo, yo, quiero ver los fundos. tiempos Madre que estoy haciendo Nada, no me dice que pare la van Bueno, voy quinto y el coche de delante a 10 segundos. ¿Qué me dices? ¿No me recuperas? Es imposible con esas ruedas que lleva. Por cierto, ¿eh? he puesto Enriquecida. Que ya toca <risa> ahora. Vale, ¿Enriquecida? Ah. Yo no. Digo, no voy a ser que se me pierde el coche Pierdo ay, más. Ay, ay. Joder, joder. Sí, mala leche. Tengo velocidad, no es intolerable. Se la peña los balcones aplaudir de que voy seguro. Me <risa> congratos. Uh, última vuelta. Mania, que tan seco estás volando. Uy, sí. Tendrías que ver cuando no vuelvas. <risa> Joder, me estás recortando. Es que le he puesto enriquecida en y corre que no me ha arrestado ahora Porque no me deja poner más El coche que llevamos delante no se ha quedado No, salga. no me la he quedado Júgate Bien, bien pillado, bien pillado Ah sí, pues mira, 1.29.3 de hecho, no está mal Oiga, ya he ido, Ya, ah, vale, pues no era a era Marcos. Vale. Yo decía Dios. Yo. yo decía Dios. digo, joder, me está cazando un huevo. Venga, ahí me he salido. Vea. Yeah. Ah... Ah, la, la, la, no está mal, Después de no! cinco fucking... ¡Oh! oh. <risas> Uf, te lo, lo, lo, lo tirando, Y eso que tiene mucha realización de 4 segundos, creo, sí, ¿tú sabes? ¿Tú sabes? sí, con, sí, con trompeados más... De otra cosa ahora. Respira, respira. <risa> Puff, qué mal, tío. Concentración. La, la culpa fue de coger cosas, seguro. <risa> Ahí chacha, está. Chacha. Qué mal. Achacha, Ay, vamos a aplaudir, vamos. Bueno, el, el tema es que me, me salí en una de las curvas y rompí el alerón justo después de haber entrado en boxes. Y tuve que volver a entrar. Yo entré en la primera curva y a partir de ahí a un fijo. Yo por lo menos esta vez he metido el embrague bien, Oste pues, Hostia, mira, ya estaba lejos. Mira, ahora de Corfo. Sí, estaba ahí a la vuelta. ¿Qué hace? ¿Qué, ¿Qué? Oh, ¿Qué mal? Pero, ¿Qué mal? ¿Qué me va? No sé, no sé qué decirte. No, no, no. ¿Cómo que ahora mira, mira, se rato. ¿Qué mentira? ¿Qué <ríe> mentira? ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? ¿Qué ¿Qué <ríe> Más una vuelta con cinco penalizaciones, vaya. Ah, un <ríe> Williams con dos Ferraris, tío. Vaya, hasta, hasta disputa, eh. Ahí... Estuvo bien, estuvo bien. A mí me ha gustado. Que va, demasiado descentrada, tío. Monza es un, un circuito muy cabrón. Pero porque vas muy despacio y entonces tienes que acelerar y se te va mucho de atrás. Pues te, te voy a dar una pista, como ponga no. SPA ahora no va a ser más fácil. <risa> <risa> bueno, ¿cuántos somos cuánto aquí? Cuatro. Cuatro. Y salgo de último, qué bien. ¿Aquí hay embrague o hay que meter la marcha...? De... <risa> hay que meter la marcha cuando se apaguen las luces rojas. Vale. que no veo si se han encendido todavía ¿no? ¿no? Bueno, y tengo el Dave Terry hasta al lado que no me mola nada. ¿Veis el semáforo? Porque a mí no me sale todavía. <risa> todavía no, todavía no. 25 arriba del... Ah, eco. vale, vale, es verdad. <risa> bueno, ya se el semáforo. Ahora sí. Suerte chistos, eh. mente qué miedo me da el tío este sigue sí llamando por afuera como si tuviéramos los neumáticos para así, lo acabo de llevar yo? por delante, ¿no? El tío este. Bueno, el tema es que como sea un picado, ahora me va a ir a la piel. No creo. Es que pego un frenazo ahí atrás. って Ahhh! Uh. Cosmos oh, no. Perdón Es que la perdí No sé cómo tengo el daño La verdad Pero me da que voy a tener que entrar a boxes Lo que no sé es cómo Lo perdí, lo perdí Mandarle que con las flechitas para la izquierda y la derecha para tener en boxes te marca ahí una caja roja para que te pares Ya es suspensión no es es body solo vale no sé cuál es la velocidad aquí de boxes pero por si acaso voy despacio no rompiste tú nada costo. no sé todavía va bien el coche cuando dije de cuando deja de ir bien ya. <risa> ya entero. Es 80 por hora, vale. Es que tiene. tiene el rollo para, para que te limite automáticamente. No, no. Sí, tiene limitador. Sí. Si sí. yo iba, yo iba a 50 por si acaso, porque hay. hay pitboxes pit que, que tienes que ir a 60. Es pues que ahora tengo las ruedas frías otra vez. Debería, cuando entras en una partida en un servidor, debería ponerlo primero, ¿sí? como los básicos de este circuito. Normalmente, Normalmente se puede configurar una pantalla donde tú pones eh, las normas y demás, ¿sabes? Que te sale nada más entrar en el servidor. Es que el manager de este servidor es muy mal <risa> Y encima te echen Sí. Techa te y te choca. No, te echa yo, eh. No, no fue sí, él. Sí, si, sí, va primero en la, la última vuelta te echa. Te <risa> El truco del árbol es buenísimo, Sí, tío, yo desde que lo aprendí. Una vista que no me gusta nada, ¿qué estamos? ¿Solo tres? ¿O es que, bueno, el. Se fue el otro. Se fue el que le di el leñazo. Sí. A mí me sale en el listado de tiempo. ¿Ah, sí? Eh, sí. Me sale tercero. No. El Dave este. Y ahora se ha unido un quinto jugador, por eso. Sí. Bueno, otro más. Ya, en la siguiente carrera va a ser la buena. Es un poco raro el rollo este, ¿no? De. de que puede entrar la gente en carrera. Ya. ya. Amarilla. A ver, hombre, ya reducí. Me comí el, el sacacorchos y me hizo bajar la velocidad. ¿Hasta que no desaparezca el cardelito Sí. No toques el acelerador es una basura. ¿también? Es que no puedes ni tocar el acelerador, ya no es reducir o slow down, es que tienes que parar el coche casi. antes de que termine la vuelta así que lo que yo hago cuando llega una curva cerrada dejo cuerpo <risa> ahí ya ¿Truco, la de... De la... truco de perro viejo claro no, más frenando en medio de una recta frenaré cerca de una curva cerrada no sé por allá adelante A ver, un coche rápido detrás <susurra> eres tú el que viene detrás mía? Si... tengo... si vas cuarto, sí. Voy cuarto, voy. Tuve a entrar en boxes. A hay un quinto. Si eres tú, Lesslie, Cuando vayas a pasar, avisa. A ver qué hackeo yo, que se ha salido. Aquí ya buscaré una zona buena. El de sacacorchos no te voy a hacer mejor no eh pero más que nada porque no soy muy fiable lo de tener roto porque no ni te voy a dejar pasar ahora vale vale pasa pasa pasa este señor muchas gracias caballero <risa> las ruedas delanteras que no se me calientan no, no, no se calientan nada ¿serio? no mucho, a ratos se calientan ahora en las frenadas así la como frenada, tal, pero yo las llevo verde ver todo el tiempo porque vas más, más tiempo de lado que, <ríe> que <rindo. ríe> eh, muy bien será que soy tan brusco. Igual es por cómo tienes confiado el aterrizaje. Pues. Le subí un poquitito, no, no te creo que le cambié mucho. ¿Le subiste o, o sea, le metiste más ángulo o menos? Le, le, le metí más carga, más sí. carga. Entonces es normal que. se lleva muy bien el señor. Sí. se disfruta mucho la verdad que sí tío. todo un acierto Uno, un quinto jugador. Oh, ¡Qué peligro que ¡Qué peligro que es! Se me cruzó en el medio de la recta principal. Yo al que le busqué antes, eh, David Terry este, o como se llama el tío me pegó un frenazo justo delante y le me dio una embestida que... el gráfico de las ruedas que significa porque aunque tengo las ruedas en azul, en los numeritos con, que llevan a lo del PSI, pues, la, la presión me imagino. Sí. Sí, sí, sí que están en verde. Y el otro día haciendo unas pruebas, me fijé que aparecían como en rojo. Las barras supongo que es el desgaste, ¿no? Sí. Sí, eso es. Vale, entonces vamos bien. Sí, bastante bien. Podíamos incluso poner las, las off No, no creo Porque yo la clasificación me quedé sin cubierta al final iba muy por el aire Para mi gusto no me da ahí la sanción. Es muy chunga, ¿es? ¿Es el sacacorcho es una curva tan ciega, o la haces perfecto o te la sacas. Y el rollo es que tienes que empezar a frenar antes de llegar al, al altillo ese que hay. Sí, porque hay cambio arrasante y te mata. Si no, cuando cae el coche te, te <risa> Bloqueas, Bloquea las ruedas. Freno en el 3 Yo freno justo donde empieza el, el joder el piano. Que hay una marquita en el suelo. <risa> Las referencias, tío. Son sí, sí. De eso me, me burlo, me río porque yo, yo también tengo una referencia por ahí cerquita, pero A ver, la marca en el suelo ya cuando la veo. ¿Hay como una no P? No la he visto. No no no. no yo me fijo en el 3 y ahí empiezo a frenar. Es cierto que eh, voy más lento. O sea, podría frenar más tarde a no la juego Solo piso cerca del pianito también. En el 2 es donde freno yo. En casi todo el resto de curva sí que freno en el 2. Pero en, el, en esa prefiero... <risa> más seguro. acelerar en el kit sacacorcho es acelerar a fondo, pero lo van tocando al acelerador. Sí, no, a fondo... Bueno, el, es que el coche se comporta bastante bien, ¿eh? O sea... Yo lo bajo medio tocando el acelerador, así suavecito y ya cuando estoy... en el sacacorchos no hay tres números, solo hay dos. <risa> o sea que freno yo, dos. yo freno en el dos. Sí, sí, es sí, sí, que pensaba sí, que, yo que yo eran tres, dos. pero no, solo hay dos. Yo en el dos también, eso es. Sí, en el 2 Sí, porque si no salgo volando ah, Yo pensaba que había tres y yo estaba ahí Sí, sí, antes del camión antes Sí, no ¿Sí? sí. sí. es lo tonto, 14 vueltas ¿eh? Se van rápido el circuito. La primera curva después de la doble de, después de Meta, o sea, la tercera curva, no es súper cerrada, no. tío. ¡Qué imbécil! No me lo puedo creer. ¿Qué te pasó? aquí es sin gasolina. No me jodas, ¿eh? ¿Qué Hostia, pasa eso? yo estoy en amarillo sí. también. ¿Y dónde se ve eso? Que yo no lo veo. Hostia, es verdad. Esencial. No me lo puedo creer. En esencia está abajo la izquierda. Bueno, pues voy en la segunda raya yo. A mí yo lo tengo en amarillo ahora. Pero no me ha salido el indicador todavía. Igual que me pasó en el Fórmula 1 ayer, tío. <risa> <risa> A mí me pasó en la última vuelta, que más.. Yo es que tengo siempre pongo el rollo del, del consumo como a la vista, ¿sabes? Ya. Yeah. Y aún así a veces se me va la olla y después tengo que ponerla pobre. ¿Eh? Sí. Es importante eh, también no ir a fondo siempre donde no sea necesario ahorrar un poco Nada de.. Sí, sin gasolina al final. Pero te he tenido que salir el indicador arriba a la izquierda. Ahora se me acaba de poner naranja a mí. ¿sí? No sé, iba tan concentrado que me olvidé. Como no sé el rojo de la revolución o el de la marcha no le no presto atención. <risa> pero bueno, vamos a terminar la carrera, no sé quién viene atrás mío, pero.. Bueno, ir en marchas largas. todo el rato el depósito así, ¿no? Mira, mira, mira el depósito. La barra de abajo no sé si se actualiza muy bien o qué, porque me pone que el Dave este va segundo. Pero no me, bien. Pero no me pone en tío, ¿no? Puede ser, eh. La pista curva. Se me fue el culo y me fui contra una pared. Bueno. Casi no le hice nada al... al Total, eh. Sí. Está guapo el circuito. Es que no te perdona una vez. como te salgas. Te atrapa la arena de los lados que... Ahí es importante no dar gas. No girar muy fuerte y no dar gas. Te, te, te empieza a patinar y es peor, al final la cagas. Qué de frenadas hay aquí en esa saca <risa> con Es verdad, eh? no me ha salido el, el aviso de... O sea, está en rojo, pero no me ha salido el aviso. El mío sigue estando en naranja, pero ya casi en rojo. Pero el iconito que suele salir arriba a la izquierda ¿verdad? no me ha salido. Al menos el que sale en modo paralelo. No te jodas, tío. Bueno, falta este y a la vuelta espero llegar. Ahora porque va a salir el, el amarillo, bueno, entonces llego firme. Vale, vale, estaba, estaba firmando. No, no, te fuiste salita, yo no te, salí, te Se puso nervioso. Es jodido conducir si, con otro detrás ahí chupándote el culo, tío. Sí. sí. Para empezar te pone nervioso. Aunque seas doblado, incluso. Porque hay veces que intentas apartarte y no sabes para qué lago es mejor. ¿eh? No, es que el doblado soy yo. Él va a segundo. O iba a segundo. <risa> en el day -day. Pues la has arreglado la carrera. <risa> Pero... Voy, voy, voy, voy. Que la lío, que la lio. Es que se salió ahí atrás. Vos venía atrás mío. Mira, ahora viene, me está alcanzando, a ver si no me la tiro. Joder, no soy capaz de bajar de 1,28. Eh. No, ya, a la medida que se van degradando las pues neumáticos, menos todavía. O no sean las primeras vueltas. O que tengas poco combustible y... 3 ¡Tregua vamos. la <laughs> tierra! Ay, que me confundí de señal. Bueno, al final frenado. ¡No! Estoy a punto de llegar a la meta haciendo derrapes. ¿De drift, tío? Qué no llego que me quedo sin gasolina de nuevo? ¿Cómo que de nuevo? <risa> qué mentira. Bueno, he llegado. Vamos a hacer el gran gambas un poco. No me he puesto a hacer donuts ahí porque teníais que hacer vueltas todavía. Ay, ah, aquí no hay sitio para hacer donuts, me cago en la leche. Sí, al final de la recta. En el sacacorchos me voy a poner a hacer donuts. <risa> Mira, ahora me acabo de quedar yo sin gasolina. Ah, que no voy a llegar a boxes. Ahí está. Se me puso en rojo el cartelito. Estoy sin gasolina. ¿Me visión? Estoy a ver si hago aquí trompos. ¡Ah! No me dio tiempo. Justo iba a hacerlo ahora. Bueno, se acabó. Resultado final. ¿No lo pone? Ahí está. Sí, en la última no. pestaña vertical ah bueno que tú no tienes no pero esto es del juego sí, no esto eh, es del juego a claro ahí donde está el hombrecito con el con el cartelito el, bom la... el bombero torero, el torero tú tercero y dónde está la vuelta rápida no lo pone si sí, time, time table tiene que darle clic y le hizo ser 125 eh, 1 128 joder no, no fui capaz de bajarlo ni para dios eh. 127 Demasiado. Pues, Han volado, tío. Pues con esto y un bizcocho se acabó el race weekend, ¿no? Sí, <risa> ¿Eh? Demasiado. Al final el tío este, el Dave Terry, quedó de segundo. Sí, sí, ¿no? Y eso que, que iba haciendo cosas raras todo el rato. Pues sí. Esto ah, se ha reiniciado, ¿eh? si sí, queréis sí, darle es... otra. <risa> ah, no, no, no. Hoy, hoy, hoy ya no tengo más tiempo. ya No, aparte llevo toda la tarde jugando y yo estoy cansado, tío ya me duele la espalda de, de estar aquí con el volante <risa> entonces pues casi que voy a voy a parar un poco a ver si puedo. bueno, bueno pues, tío. Pues nada. Listo. Y, igualmente y casi que voy a hacer ahí una, una despedida del Race Weekend y nada agradecerle aquí a Cosmos públicamente que haya organizado este tema que al final pues ha estado muy divertido y nada, recordaros a todos que somos jugando en linux.com y que podéis pasaros por, vuestra, por nuestra página eh, para ver las noticias más reseñables de lo que es el mundo de los juegos en Linux. Y por supuesto, bueno, pues visitar nuestros foros, nuestro canal de Telegram, nuestras salas de Discord y de Riot. Eh, <risa> redes sociales más todo en twitter canales de twitch y youtube como veis tenemos de todo y apuntaros a las partidas y una cosa muy importante que quiero hacer es eh, darle las gracias a todos los suscriptores de youtube que llegamos a 300 y nada eh. que, que muchísimas gracias lo, lo que digo siempre si os gusta el contenido que veis en este canal pues suscribíos marcar la campanita para que os lleguen las notificaciones si os gusta el vídeo dadle a like y si queréis comentar cualquier cosa, pues, pues ya sabéis. Y nada, con esto y un bizcocho, eh, aquí lo dejamos, ¿vale? Como os digo siempre, hasta la próxima, chavales. Nos vemos. Chao. adiós Chao, chao.